Honestamente con este video no quiero catalogar a todos los rusos como racistas, pero siempre como, como en todos, como en todos los países hay sus excepciones. Yo entiendo que porque una persona me haya tratado mal o dos, eso no significa que todas las demás personas sean... Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal. Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. Honestamente no tenía nada de idea de qué grabarles y decidí... Contarle eh, dos historias que para mí es como racismo hacia mi persona, es decir, que hoy lo he vivido. La primera vez fue una vez que fui a una tienda, es decir, viento, seguramente estaré eh, poniendo la foto por aquí para que vean. Y íbamos a comprar carne, pero como había mucha gente, había que hacer una fila a esperar a que llegara a tu lugar bueno, llegó a nuestro lugar ya sabíamos que íbamos a comprar la señora o la muchacha la muchacha realmente no nos quiso atender para nada ella atendía a otra gente yes, y ella no, no nos atendía a nosotros yo yo estaba muy brava, honestamente, bravísima, como decimos los en empingada. Yo fui yo quería ir a quejarme al servicio al cliente, pero mi pareja me dijo que no, que estaba cansada, que no estaba para eso. ¿ah? Y cogimos y nos fuimos. Esa fue la primera vez así que yo sentí racismo hacia mi persona, es que me trataron mal. La segunda vez fue una vez que fui a, a una consulta con mi suegra en un único que es aquí cerca de la casa. ¿Cómo ese policlínico, es, es decir, público, como en Cuba, eh, tuvimos que esperar mucho tiempo, es decir, una cola también, pero esta cola era de más o menos dos horas, bueno, se demoraba cantidad, es decir, eso ahí era como Cuba, bueno, tocó nuestro momento, entramos, la doctora no, no sé cómo explicar, nos trató súper mal, mi suegra y ella discutieron, no sé cómo explicarle. Yo no entendía muy bien las cosas porque todavía hay cosas en, en ruso que yo no entiendo Pero sé que se dijeron un montón de cosas Y entonces estaba como que discutiendo que, que quién era mi suegra, que quién era yo En realidad estaba discutiendo como que quién era la paciente y quién era, es decir, la, el que no era paciente y mi suegro le estaba explicando le dijo, pero usted no tiene que estar aquí, no sé qué Pero ya yo un momento que me estresé Y yo le dije, ella tiene que estar aquí porque hay palabras que no entiendo en ruso Y ella se los va a, ¿cómo se dice? A traducir para que usted entienda Ay, se puede decir que ella entendió supuestamente lo que yo le estaba diciendo Pero después de eso nos trató de una forma diferente, nos trató mal no está todo mal, sinceramente. Ya después yo así de que ya no quería ir más a, a ese político Hasta el y no ido. <ríe> y ya. Gracias a Dios y por suerte no he vivido otro así, otro episodio. Que para... Episodio que para mí haya sido bueno. así. Nada, si te gusta mi video, dale un like y comenta ahí abajo. Y no olvides suscribirte. Y si, te, y si quieres que te siga contando historias de cosas que me han pasado aquí en Rusia escríbeme en los comentarios. <música>